Scary Door. Partida pública privada. Día de hoy. Oh, ah, ah, ah. Era Star Game. Ya. Yeah. Ah, Aquí vamos. <risa> ya me escuché gritar. <risa> ay, no mames. A ver, ¡inge! Soy corre, no hace nada esto. Y le quité la música para que se escuche más terrorífico, ¿eh? <coughs> Hola. Hay alguien ahí? Hola. Hola. Soy tímida. Ay, che mona maldita, güey. Estúpida mona. Me asustó. La odio ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que no fue muy buena idea. Quitar... Quitarle el sonido, güey. Ay, no. Están peleando. Están aventando cositas. <coughs> Uy. Eso. No, sí soy yo. Pensé que eran los pasos de alguien más. Ya pues, me aviento. Ok. Esa puerta no daba... No, no, no. Con tablas y todo Ok Ay, otra vez Como que me está indicando El camino, right Definitivamente No dice por aquí Pendeje Ay más que más va a pasar aquí por allá creo que sí siempre es donde la luz parpadea sigue la luz que parpadea y encontrarás ah la encontré Acerco? Ay, no me puedo acercar. Ok. Oh, espera, ahí hay una puerta. Me acerco. Ya, yeah, me acerco. No puedo. Ok, eso quiere decir que va a venir detrás de mí. Ok, para acá Para acá Paso oh, mira Ay ¿Y Esa puerta de Silent Hill, ¿qué? Ay, ¿qué pasó? Estaba mirando la pared Yo dije, algo va a pasar Ok, se abrió una puerta Pero no sé dónde Me anda pegando, a ver Ay, ay, ay ¿A dónde estaba esa puerta? No me digas Claro ¡Claro, my friend! ¿Tenía que ser? Oye, estas puertas no son sobrepuestas. Okay. No me acuerdo. No, no, no sé, no recuerdo haber visto esa puerta. Ah, sí es aquí. Aquí vamos. Ah, ¡La madre! ¡No! Esto no me gusta Porque si no abre esta puerta Seguramente tengo que ir hacia allá No puede ser ¡Ay! Ya sabía ¡No! ¿En serio? Ya me mataron. Sigo vivo. Eso tenía que pasar, ¿verdad? ¡Ay! Ajá. ¿Qué tiene una monita chiquita? Interactúe. ¡Ah! llevo una muñeca y yo necesito nueve, me faltan ocho, ok esa es la mecánica del ¡Ay, Dios, corto! juego ay es como la del bananín va a volver a pasar o algo así Wey. Llevo dos, llevo dos, llevo dos Bien pensó el juego, ahora sí Ya que estás Susu Ya que estás sucio Ahora sí Comienza ¿Esto qué? Voy oh, a esta música todo el tiempo oh, No voy no a salir Muñeca, muñeca, ¿no hay muñeca? ¿Arriba? Uy, oh, sí, tengo que aprenderme el patrón también. No quiero. Aquí no hay nada. Bueno, al menos creo que se va hacia allá. Faltan cinco A ver. Ay, Me pego, ya no sé ah. Faltan cuatro ¡Somos los mejores! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Ah, pero no me la quitó! ¡No me las quitó! ¡No me las quitó! Perdónenme la vida Perdónenme si grito. Grité con mucha desesperación Ok, creo que todo esto ya lo pasamos, ¿verdad? Así que vamos a tener que ir allá. Menos de que no salga por la cola. ¡Ay, no puede ser! Me estoy muriendo aquí. Ok, ok. Ahorita va a venir de allá. Me voy a esperar. ¡O qué? Me okay. voy a esperar aquí mejor. No, espera. Era por allá. Me voy corriendo detrás de esta mona. Ahí viene. Corre, uh. oh, corre, oh, oh, oh, oh, oh. corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Creo que por aquí no viene la otra vez. Me di la vuelta. Vamos bien. Faltan tres. Tiene que venir de acá atrás. Estoy casi segura de que me salga de acá, ¿no? Ay. Ay, pues justo, güey. No mames. Ay. No manches, no manches. Desapareció ahí No hay nada para allá, ¿verdad? Uh, uh, uh. Ahí viene Ahí viene ¿Qué pasó? ¿Cambio de ruta? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ay. ay, me asusté ¿Cambiará de ruta? ¿Se regresará? ¿Por aquí me viene la otra vez? Digo, por aquí me faltó, ¿no? Sí Estoy asustada Me falta una Ok Arronre ¿Para dónde? ¿Para dónde? <risa> Casi nos agarran la cola, Basilio. ¡Ay, ay! ¡Ay, no. Ahí viene otra vez. Ok, ok. Ahí cambio! Ok, la próxima viene para acá, ¿no? Cambia, cambia, cambia cada rato. La próxima va a venir por acá. ¿Sí? Bien, pues. Te reto, ahí cambio la música. No, se fue derecho. Uh. Ah, ah, ok, ok, ok. La próxima no va a pasar por aquí. Creo que aquí ya había entrado. Muñeca, muñeca, muñeca. ¿Dónde estás? Ay, no. Okay. ok, ok. No es muy difícil. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Lo logramos! Buenísima. No ha terminado. No, no. sin garito? ¿Para dónde? Ah. ¿Será ahí? ¿Una puerta tenebrosa? Sí, sí, sí. Ahí. Ay, no, vengo de. ¿Vengo de aquí? Me tendré que regresar. Ay, me asusté, creí que me había cerrado el paso. ¡Ay! Ay. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, ¡Oh, ya. Yeah! ¡Ah! Ya me dieron velocidad. ¡No! ¡Me toca correr! Ok, dale. Ok. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí. ¡Ay! Otra vez. Mira ahí. ¡Ay! Ay. ¡Oh! ¡Uy! rápida! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. No. Ok. No. Ya atrapó, no me lo Ay, ¿Por qué me aturo? Música para mis oídos, perro. ¡No! ¿Sumáis? I got it. I got it. I got it, muy bien. I need an axe. Necesito una chita. Si ¿Sí sirvió maldecirlo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! <risa> final 1. ¡Ay, no! Yo no voy a buscar un final 2. Necesitaría otra vida para buscar un final 2. Y solo tengo una a la vez.